¿Cómo están estilócratas? ¿Cómo están amigos del canal? ¿Cómo están suscriptores? ¿Cómo están visitantes? Yo soy Ricardo Domínguez y estas son las charlas entre amigos desde la Cafetería de Estilocracia. Es un gusto saludarlos como siempre. Espero que se encuentren bien. Que no se hayan enfermado, que se estén cuidando porque la pandemia va para largo. ¿Ya vieron cómo están en Europa? España está toda cerrada, Madrid está cerrado también. Y en Francia, y en Bélgica, y en Inglaterra están igual. De manera que esperemos que el rebrote aquí no sea tan duro y no nos hagan quedarnos en casa otros tres meses, porque eso va a ser un... Bueno, no sé qué va a ser, pero... Si ya estamos mal, vamos a estar peor, porque siempre se puede estar peor. Y esa es una de las razones por las que se puede estar peor, por no cuidarnos. Pero bueno, lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy, porque ya ven que esas son charlas de amigos, y me gustaría conversar con ustedes acerca de, de el arte de conversar Conversar es un arte, conversar no es solamente una práctica O un, o un algo que se nos da naturalmente por, pues porque hablamos Porque hablamos y porque queremos comunicar algo, porque queremos decir algo Queremos manifestar una emoción, no sé, simplemente hablamos Pero conversar es otra cosa Conversar básicamente es escuchar, es escuchar atentamente, es verdaderamente escuchar y comprender lo que el otro o los otros nos están diciendo, porque nos están tomando como escuchas y están esperando que nosotros los escuchemos y que les respondamos de alguna manera, que aprobemos o que califiquemos o que censuremos, o que, o que en fin, que respondamos a lo que están diciendo. Porque si no, pues sería simplemente un monólogo de parte del otro, o un discurso. Y la conversación es un arte porque requiere del de emisor, de la conversación, y del que escucha, pues, que es el que va a responder. De manera que sí, que, sí quiero hablar con ustedes de esto porque... Es un poco difícil el, el, el escuchar. Yo me he topado con personas que cuando alguien habla, no falta el que esté pensando nada más en qué decirle, en qué responderle, en cómo rebatir lo que está diciendo esa primer, el primer, la primera persona que tomó la palabra o quien tomó la palabra. Y eso no es, no es de estilo, eso para comenzar. Y en segundo, pues no, no, es, no, no es lo adecuado. Porque están, estamos conversando no estamos discutiendo de las discusiones ya hemos hablado muchas veces y ya les he dicho que las discusiones no se pueden ganar porque las discusiones todo el mundo pierde pierde uno y pierde el otro, salud todos perdemos en una discusión nadie gana por eso si alguien quiere tener la razón regálensela, porque no, no vale nada tener la razón no sirve para nada no vale nada pero en el ánimo de, de, esta, de, de discutir, espero que no se les dé a ustedes, porque a mí no se me da, yo, yo no discuto con nadie. Si alguien quiere tener la razón, pues que la tenga. Yo no sé, yo, la verdad, me gusta enriquecerme, me gusta conversar con ustedes, me gusta hacer este intercambio que tenemos, porque es lo que verdaderamente me hace sentir bien, y espero que a ustedes les haga sentirse bien leyendo todos los comentarios que aparecen debajo del video que es justamente el arte de conversar entre nosotros de esta, manera, de esta manera virtual, porque no podemos estar frente a frente, sino yo encantado de la vida los, ver, los vería frente a frente tomando un café en una cafetería como Dios manda. Pero bueno, en este arte de conversar, ya les dije, lo esencial es escuchar, porque es más el arte de escuchar que el arte de decir. Y ese es el punto verdadero. Y cuando uno ha escuchado y comprendido uno es, debe estar dispuesto a entregar de su parte lo mejor que tiene para estar de acuerdo o para establecer acuerdos o para hacer, establecer intercambios de opiniones y enriquecerse recíprocamente y para esto hay que, hay que pulir el lenguaje hay que evitar el uso de muletillas de muletillas tales como, o sea este, bueno pues como todos ustedes saben como es de suponerse como todo el mundo opina, lo eres todo el mundo, de todo el mundo. es ¡Todo un mundo! No, no, no puede, uno no puede usar expresiones como estas porque son exageraciones que no, no caben en una persona educada. Y este uso de muletillas solamente refleja una, una falta de preparación del pensamiento. Es decir, el que usa una muletilla es porque no tiene bien estructurado en su pensamiento lo que va a decir y necesita pausar, necesita establecer una pausa y esa pausa la establece mediante la muletilla y eso le permite repensar o reestructurar lo que va a decir para decirlo de una manera pues que quien la emite espera que sea una manera comprensiva de decirlo una, una manera que se pueda comprender, una manera comprensible eso y el uso de por ejemplo también que ha sido últimamente muy, muy solicitado, muy, muy común, el uso de anglicismos, de palabras en inglés. Porque si el lenguaje castellano tiene 90.000 palabras, 90.000, ¿por qué tenemos que usar palabras en inglés? Entiendo que algunos anglicismos no son necesariamente anglicismos, sino que ya son... Ya son palabras que han pasado al lenguaje ya castellanizadas Porque clutch, el clutch de un carro O el clutch de cualquier máquina o de cualquier artefacto mecánico ¿Cómo lo traduce? Un clutch es un embrague, es decir, es una braga Una braga es un calzón Pero entonces no vamos a decir písale el calzón al coche Písale el clutch al coche Igual claxon, que es clack sound también ya, ya se, se castellanizó, es un claxon y es claxonear y le me dio un claxonazo. Pero eso ya está, ya está, actualmente, está actualizado incluso en los diccionarios de, de español. Pero otras palabras como cool pues, y como acid o como, como wardrobe, como decirlo en inglés no tiene sentido. Es decir, el que estén usando palabras en inglés, o, o cosas que solamente se, se, cosas que están ustedes nombrando en inglés no nos hacen más preparados, no nos hacen más cultos no nos hacen mejores personas solamente demuestran una carencia de un vocabulario amplio en español que es nuestra lengua materna cuando tengamos que decir algo en inglés porque es indispensable, por ejemplo, para repetir la frase de algún escritor, de un autor o de alguien actual que acaba de hablar en, en en Twitter o en YouTube, diciendo alguna cosa muy interesante, muy importante, pues le decían, miren, en inglés, el tal persona dijo esto, y lo dice uno en inglés, e inmediatamente uno lo traduce al español, porque de eso se trata. Pero hay que decir, bueno, es que lo dije en inglés porque el sentido en inglés, esto es, es así, así, así. Pero ya ven que el inglés tiene cierta precisión, cierta precisión que en, en algún momento en, el, en español no la tenemos porque nuestro uso del lenguaje es muy limitado en español. Si hay 90 mil palabras y nomás usamos 2000 la verdad es que estamos limitando muchísimo el lenguaje. Cosa que no ocurre en, en el inglés, porque en el inglés, por ejemplo, no es lo mismo to want que to love. Love es una cosa y e want es otra. Y aquí, en cambio, usamos querer como amar y querer como quiero, querer como desear. Y querer lo usamos como un sinónimo de deseo, de amor y de querer, o de tener ganas, sí. Y eso, no, eso en inglés no ocurre. En inglés hay palabras muy precisas. Por eso tienen clutch. Por eso incluso tienen clic para el lenguaje el lenguaje de las computadoras. Porque ahora ya decimos cliquear. Cliquea, cliquea en, en, tal, en tal renglón, cliquea en tal página. Porque es clic Pues modo, no, ¿no? Pero eso ya se adoptó. Pero está diciendo palabras en inglés así sin Tommy son... ¿no? La verdad, nada más habla mal de quien las está usando o quien está abusando de ellas. Y el uso, por ejemplo, de, de las groserías, yo no sé, pero yo, yo creo que, que no es correcto abusar de las groserías. Yo, yo entiendo muy bien que no, que no es lo mismo la contundencia y la fuerza brutal de una grosería que un que un calificativo descafeinado. O sea, no es lo mismo tontito, eres un tontito, eres un bobito, que... Cargarle con fuerza uno de, de los adjetivos más usados en el español. Y va, fuerte. No es igual. Pero tampoco hay que abusar de ello. Porque la gente, a partir de haber popularizado la palabra güey, güey, güey para esto, güey para el otro. No, güey, sí, güey. Incluso entre mujeres se dicen güey. Y güey es eh, un, una forma deformada de decir güey. Y güey es un insulto, o pretende ser un insulto hacia un hombre, porque un buey es un toro castrado. Es un toro sin testículos. Es un toro sin cojones. Entonces, bueno, pues, la verdad, si a alguien se le dicen güey, le están diciendo que no, tiene, que no tiene testículos, no tiene cojones, que eres poco hombre en pocas palabras. Ese es el sentido de güey o güey, Pero no se decía güey, se decía buey. Mira, es un buey. No sé si eres un güey. Y este uso indiscriminado de esta palabreja, güey, no tiene sentido. A las personas hay que dirigir por su nombre. Decirle, no, fulano, no, sultano, no, no, güey. ¿Cómo no, güey? Y además también dicen, no, güey. Diciendo, no hay manera, no, de ningún modo. Y dicen, no, way". ¿Por qué usar tantas palabras en inglés? No tiene sentido. Más vale que... Entre nosotros tratemos de enriquecer el lenguaje castellano, porque es nuestro lenguaje. Esas son las cosas que, que sí creo que vale la pena que, que tomemos en, en serio para que enriquezcamos el lenguaje en nuestra conversación y en el arte de conversar. Y en el arte de conversar, también quiero decirles algo muy importante. Hay que escuchar, hay que escuchar atentamente, y no usar descalificativos, descalificaciones como mm, sí, ah, sí, sí, hombre, sí, claro, sí, sí. Porque eso es eso lo único que significa es que no nos importa lo que está diciendo alguien. Y si no nos importa, pues nos retiramos, escribimos cualquier excusa comprensible y decimos, saben que ya se me hizo tarde, me tengo que ir, y, y te retiras y ya. Pero no te quedas a escuchar algo que, que no tienes la menor intención de escuchar. Y que en cambio estás descalificándolo de una manera verdaderamente humillante, porque lo estás descalificando, de decir, mm, sí, ah, ah, sí, sí, claro, claro. Es eso. Entonces, eso es, no, no, es, no es tratar de establecer una conversación, es tratar de descalificar al que está hablando. Por eso la conversación es un arte: es un arte que genera gusto, que genera belleza, que genera armonía, que genera gusto por estar interviniendo en una conversación. Y si no, una conversación no nos genera ese gusto, mejor retirarnos, porque no estamos capacitados para entenderlo, o para disfrutarlo, o para participar en esa conversación. Eso es lo que les, lo que les, les quería decir hoy. De hecho, te, tenemos varios vídeos acerca del arte de conversar, están ahí puestos en la biblioteca de Estilocracia, y también además tenemos, aparte de esto, tenemos ya en preparación un curso del arte de conversar, donde sí les haremos a ustedes desde dónde viene, cómo viene, cómo funciona el emisor, cómo funciona el receptor, cómo funciona el lenguaje, el, el mensaje. El mensaje en sí es uno y la intención del mensaje es otro. Entonces, muchas veces hay que entender cuál es la intención del mensaje. Hay que escuchar bien porque no es lo mismo que te digan, buenas tardes, amigo. Sí, buenas tardes. Ahí hay una intención y la intención también cuenta en el arte de conversar. Eso y más pueden aprender en ese curso que muy pronto pondremos a, a, a suscribirse. que se llama El Arte de Conversar. Y como siempre, pues les voy a dar una receta para terminar. ¿Conocen la, las fajitas de salmón? De salmón ahumado. Esas que vienen así de, en, en un paquetito cerrado que están en las congeladoras de, de todos los supermercados. Compran dos paquetitos de esos y una cajita de queso Philadelphia. Tomen las, las tiritas de salmón, las parten, las parten en un tramo pequeño como de este tamaño más o menos, y le, la rellenan de queso Filadelfia, de cebollín picado, y lo envuelven como si fuera un sushi. Y le ponen su, un palillito para que no se desarme, y llenan un platillo, un platoncito o un platón grande, con los rollitos de salmón rellenos de queso Filadelfia. Y cebollín va a quedar bien porque es, es, un, es un, un bocadillo elegante, un bocadillo fino, un bocadillo, un bocadillo incluso nutritivo. Y van a quedar muy bien. Acompáñenlo con un buen vino rosado o un champán y van a quedar perfecto Y hoy no les tengo una anécdota mía, pero les voy a contar una anécdota de uno de nuestros mentores virtuales. Que es Don Francisco de Quevedo. Que era un hombre extraordinario. Era poeta, pero también era un, un esgrimista, era un guerrero y era un peleonero y pendenciero. Borracho, pendenciero, jugador y de todo. Pero era muy hábil, manejaba la ironía divinamente bien. Que ese es uno de los puntos que después aprenderían ustedes en el curso del arte de conversar, el manejo de la ironía. Y como era un apostador nato, ya debía mucho dinero en la cantina. Pero mucho, ¿eh? Y obviamente ya se le venían encima a los acreedores porque no les pagaba, no les pagaba. Entonces les dijo, les voy a correr una apuesta. Ustedes saben que la reina es renga. Tiene una pierna mala. Pues yo les apuesto 10 míos contra uno de ustedes a que en su cara le digo que es renga. ¡Bah! Todos concurrieron, llamó a, su, a sus amigos, ya, llamó, llamó al cantinero, lo puso de testigo, montaron la caja con las apuestas, todo el mundo apostó pues 10 a 1, y que, cosa que no iba a poder completar. Y le digo, bueno, ustedes elijan quién va a ser el juez que, que vaya conmigo al festejo de la reina para que sepan que, que sí si cumplí con mi palabra. Pues tal, y el día del festejo pues se presenta Francisco de Quevedo con su acompañante, que es el que va a decir el que va a testimoniar que lo iba a hacer y van a saludar al rey y a la reina va a Francisco de Quevedo para saludar a la reina y lleva en una mano una rosa y en otra un clavel se hinca y le dice entre el clavel y la rosa su majestad escoja y gana bueno? saldrá sus deudas con un poco de ingenio que les vaya muy bien nos vemos en la próxima y no dejen de escribirme sus